Hola, hola, ¿cómo están mis amigos amigas aventureros? Bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy hemos venido a la Iglesia Gentiles a visitar con el tío. Él me está llevando a observar estos hermosos lugares, así que vamos a ir con él, ¿no tío? Sí, este es el camino donde se entra a la Iglesia de los Gentiles. De aquellos años no sabemos cuándo, pero aquí abajo es Iglesia de los Gentiles, yeah. donde los gentiles eh, bajaban de arriba a hacer el matrimonio entonces el matrimonio también está aquí abajo ya vamos a llegar también ahí entonces eso estamos veniendo a observar no entonces a conocer no eh, a conocer entonces les invita pues eh, a todo nacional bolivia también al exterior que vengan bellos lugares hay hay arenales blancas también hay eh, digamos eh, el santuario de las llamas, yeah. hay muchos lugares eh, hermosos ahí ¿no? para los turistas, entonces les invita pues, que pueden venir ¿no? a este lugar, es hermoso lugar, entonces aquí produce todo, todo, hasta maíz, produce frutales también hay, entonces así, entonces en este momento estamos eh, entrando a la iglesia de los gentiles. Es, hermano? Yo me llamo Eusebio Mollisaca Gutiérrez, malco originario de la comunidad Chapía, Achuluni, Titata, también Yacharapi, Corojane, de Distrito Solacía. Aquí arriba tenemos la iglesia, ese, ese es distrito Solacía. Ay, ay, ay, Sí, sí. De ahí se pueden entrar a de, este ahí, de ese lugar van a tomar camino, entra ahí abajo, entonces de ahí en movilidad se estacionan, después ya pueden pasear todo el sector lago todos los lugares turísticos sí, sí. que tienen ustedes acá, playas blancas, también dunas de arenas Ajá. y también a la iglesia gentil está sí, pueden venir, sí, ¿no? Sí. También así el matrimonio es, de los gentiles está aquí abajo en la agua, eso también vamos a llegar ahí. Ya, vamos, sí. así que vamos a ir a observar, Ajá. a ver qué tal. <risa> Por aquí vamos a entrar, ¿no? Sí, sí. Lindas rocas, miren. Esta es entrada, ¿no? Ah, sí. Hay que entrar con mucho cuidado. Si nos caemos al agua, podemos parecer. <risa> ya me ha ganado. Wow, interesante la entrada, miren. Sí. Bonito, ah. ¿no? A ver. Rocas hay, diferentes rocas hay así, mira. ¿A otro Ahí. está más allá? No, ah, imagínese. Ah. Mira esta roca. Eh, mira. Eh, este. Ah. Cuadradito aquí, más allá, con astitas. Pero esta roca pintada parece, hace siempre, es todo natural. Así siempre, es así. Es. así siempre. Ah. No, no está pintada, es así siempre. Parece natural. pintado, mira, todo ah. bonito. Así tallado parece, esto sí. es así natural siempre, todo, es, ¿no? Naturales, todo este rinconado es así, bonito es. Ah. Pero otro día van a venir con bote por el lago. Sí, Toda cuando la está el, el sol al frente debe ser más bonito. Ajá. Para sacarse fotos ahí también. Sí. Ese bote está yendo allá, mira. Ay, todo el lago ay. está yendo. Uh. Allá está el bote, allá uh. se está yendo, mira. ¿Esta roca no balancea? No, no balancea. ¿Allí es permanente? Firme, firme, aquí encima puedes subir. Es pues necesitaría una escalera ah. no, para enfocarse. Aquí no, no pero. Así nomás es, ¿no? Aquí sí, no, eso esito nomás agarra pues, Interesante. Ah, eso. Al aire. Esito es como... No hay... Un sombrerito de los eh, mariachis, mira, de aquí puedes empujar, mira. Sí, platillo volador parece. Ah, mira. Platillo volador ay, parece el sombrero si parate, de los meter, mariachis. Ah. Ah. Lo más interesante es que está mira, cubierto uh -huh. de estas plantitas. Pero mira, un pedazo nomás está acá sí. pues está casi flotando. Sí, por eso, uh -huh. por eso le preguntaba, ¿no, no. balancea? No, no no, no balancea. pura roca si sí. la entrada es bien bonito, mira pura roca saltando saltando hay que entrar wow y ahora esta sí. es la iglesia esta es la parte ah esta parte es. ah. 50. Esa piedra está allá atrás se puede entrar, hay un socavoncito así delgado nomás. Es, entra, ¿Ah, ¿Ahí el rincón está? Ah, adentro está. El socavoncito está ah, muy denso, ¿no? Sí. Y este totalmente así naturales, ¿no? Naturales, naturales esto. Ay, ay, mm. qué tal, era hermoso. Sí. A ver, vamos allá. ¿Por acá, acá se puede subir? Sí, sube. A Pueden ver. Subir. Ya. Vamos a ir a ver, wow, qué bonito Mira. aquí. Mira. Sí, esta es la iglesia de los gentiles. Esta es, eh, este la iglesia. es el de ah, los gentiles. Yeah. Entonces aquí los gentiles antiguamente venían a hacer matrimonio. Ya. Yeah. Después de eh, un tiempo ya convertido así, ha quedado la iglesia. Ah, yeah, yeah. ya, ya, antes sí. se ha quedado así, ¿no? Uh -huh. uh, totalmente natural, mira. Sí, todo natural es este. Ahí está, Madre. a ver, vamos a ir. Uh -huh. Un poquito más a observar, a ver, más hola, allá a ver. no más ahí que un talón. Vamos a subir. Por acá. ¿Y ese es su no? Sí, sí, sí. ahí adentro es Wow. ¿Qué tal? ¡Uy! Está totalmente oscuro, pera. Sí. ¿No ves? Ajá. Allá adentro sigue todavía, ¿no? Oh, hay un socavo. ¿Puede ves, no? Sí. Ay, ay, ay, aún no se ve muy bien. Amigos, amigas aventureros, esta es la iglesia de los gentiles, miren qué tal, eh, y es totalmente natural, es un rocoso grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Acá adentro, Ajá. así es como se ve, está acá, miren, wow, ahí están. <risa> Ahora por acá vamos a bajar todo este sector, y este es totalmente natural, y esta es la iglesia, miren cómo quedó, es muy bonito. Aquí tienen unas líneas, miren. Ah, sí. Es así siempre, ¿no? Así siempre, las costuras. Ah. las costuras son. Hace años entonces esto era así. Así. Y ahora vamos a bajar un poco más. ¡Uh, qué bonito! Hay azularito el agua. Bueno, cuidado que se sí, sí, ¿no ve? ¿eh? Ah, hay, hay que bajar un poco más, cuidado. Miren, así es. Acá hemos conocido y iglesia de los gentiles. Miren qué tal natural que es la roca. Es muy bonito, detallado. Miren, así es. ¡Wow! Acá hay también agua. Qué tal hermoso cristalino que es. Y así es la iglesia. Miren, es totalmente natural allá adentro. más subido, pero es oscuro. Más allá, yo los hubiera querido mostrar, pero no se puede. Ah, Ahora este es vinculado nada, Ahora. iguales las ropas, así imágenes, cuales que tiene bonito, picado. Todo esa heladera, así es. Todo, todo es heladera, oh, esa esa sí. Ah. Oh. Ya, bien bonito, ahí está, miren, y es así es la iglesia de los gentiles, ¿no? Acá mm. hacían matrimonio, dices, sí, ¿no? Sí, sí. Así antiguamente debe ser. Cuando, digamos, este, según la historia que nos ha dejado nuestros ancestros, este de Yungas era, dice, este lugar, no era así, lago, pero yeah. parece que... En el tiempo de diluvio parece que este agua se ha llenado y hasta ahora existe este lago. Ah. Porque más adentro dentro del lago hay historial donde hay muchas cosas. Yeah. Buenas hay. Sí, Buenas hay ciudad de oro. Así wow. muchas cosas hay entonces. Este lago tiene historial. Este lago no? No, ah, historial tiene. Mucha historia oh. mucho que estudiar mucho que y cosas que hay ¿no ve? Uh -huh. ahora vamos a ir arriba al, al matrimonio ya al matrimonio eh. ahora vamos a ir ya ah, hemos sí. conocido la iglesia de los gentiles ahora vamos a ir a ver al este ¿no ve? matrimonio de los gentiles el ya, matrimonio ya, ya. Bueno, amigos y amigas aventureros, y acá nos está mostrando el tío, es un pie, ¿no? Sí, un pie de algún animal, ¿no? Entonces con sus dedos, así al revés está. Ah, al revés, sí, sí, ¿no? Ahí sí, sí. está, pisadito hacia arriba, ¿no ves? Hacia arriba está, ¿no sí, ves? Sí, sí. Timonio, los sus padrinos más. ¿Ya dónde está eso? Completo. Ah, Ahora ya sus está. pies, ahí están sus dedos abajo, mira, se nota. Ya. Sus dedos. Es, este es el matrimonio de los gentiles. Cuando de la iglesia estaban saliendo por ahí, entonces aquí les ha convertido en roca ya. Ah, sí. ya, ya, Por eso se ha quedado así esto. Ah, sí. ya, ya, ya. Ah, por eso se ha quedado así, ¿no? Ajá. Y eso es tal como me ¿no ve? Sí, sí, ese es. Ah. Ahorita agua ha subido. Una piedra que está ahí sí, te podemos subir, de más, de más cerquita se nota bien, claro. ¡Ay, ay, ay! ay se notaría bien, no? No, no pero ha subió más. ¡Ay, ay, sí. ay! ¿De la iglesia saliendo aquí se sí ha...? Sí, ahí o sea. estaba saliendo y aquí lo ha convertido en roca, ya. ¡Ay, ay, ah. ay! Ya, ya. ay Wow, interesante! Allá también se, se nota como un personaje así, como una monjita está agachado así. ¿No ve Allá en esa roca está agachado, mira. ¿Sí, allá? Ah, al frente. Ay, ah, y ese también es igual, ¿no? Sí. Ah, sí, está ahí siempre. ¡Guau, qué lindo! Esa es su lenda sí, de este ese lugar, es. ¿no? Sí, esto. Es su historia también, ¿no? Ajá, historial tiene esto. Este también divino, es sagrado, es este lugar. ¿Ya? Sí. Ay, ay, ay. Este serían parejas, ¿no? Sí, pareja y después los padrinos más. Eh, los dos, ¿no? Ajá, sí, abajo que están al otro lado. Ah, ese ya sería Padrinos, ¿no? No. Oh. por qué se ha enojado? ¿Por qué lo ha pedrificado? ¿Cómo es? Bueno, en ese tiempo de repente ha pasado algo, entonces, eh, como ya estaban saliendo aquí para ir a la ciudad del, de los gentiles que se encuentra aquí arriba en el cerro. Ya. Entonces ahí tenían que subirse, entonces así. Después aquí lo ha convertido en roca, pues, ahí se ha quedado tal como está hasta ahorita. Ah, hasta ahorita sí, ya, ¿no? Sí. Ah, por eso se han quedado así, Ajá. en rocas. Sí, así nos contaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, entonces nosotros también eh, testificamos esa historia. Eh, se les invita, pues, a todos los turistas nacionales, extranjeros, este lugar es donde hemos ido a ver la iglesia de los gentiles, ahora estamos en el lugar donde está el matrimonio de los gentiles, aquí está la roca, está convertida en roca, ¿no? Entonces, se les invita, hay muchos lugares turísticos aquí en la orilla del lago Titicaca, aquí en la comunidad originaria, Chapiachulunititata, de destito Solacía. Entonces, tenemos arenales, entonces vienen, entonces yo estoy dispuesto, les pongo tiempo para mostrarles y para informarles, Todas las historias que existen aquí, que nos han dejado nuestros ancestros. ¿no? Nosotros tenemos eh, guardado en la memoria eso. Entonces se les invita pues a que vengan aquí, todo van a disfrutar. Entonces hay muchos lugares turísticos, arenales, en el lago también en Bote podemos pasear toda esta orilla del lago. Entonces se les invita, eh, nosotros vamos a recibir con brazos abiertos a los visitantes. Bien, amigos, amigas aventureros, así es como les invita y que ustedes puedan pasar a estos hermosos lugares. Bueno, amigos, amigas aventureros, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse a nuestro canal y siempre activar la campanita y siempre compartan y comenten qué les parece. Conmigo hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Chacha, amigos. Chacha. Chao.